los interistas, también los pragmatistas, en este punto todas las teorías más o menos burguesas son casi idénticas, no tienen sus variantes o entre cómo interpretan el progreso, pero son variantes, no es realmente tan importante la diferencia, en otros puntos se distinguen por supuesto en este punto no. Entonces lo que diría Benjamin es eh, que es un error pensar, como muchas veces muchas veces piensan los burgueses, háganme progreso pero o no cumplen su promesa o solo parcialmente, ¿no? en términos de números económicos. Y eso le pasó a hoy en día ni eso. ¿No? Hoy en día, como saben y hace varios años hay una desindustrialización a nivel mundial. Si lo quieren ver en las Juárez pueden ver muchos eh, fábricas vacías o váyanse a Detroit, porque más divertido hay más fábricas vacías. Hay un no hay un proceso de industrialización en el mundial hace varios años y todo lo único que dicen los políticos es que hay un crecimiento negativo, <risa> así lo llaman. ¿no? <risa> no te digo ni siquiera a nivel numérico lo hacen, pero bueno ese no es el punto central. Campanamos porque ni siquiera esto cumplen, pero no es el punto. El punto tampoco es que no lo hacen más ampliamente, no que de solo progreso tecnológico económico etcétera sea también lo que dije hace rato social de inclusión etcétera sino venía diría que la idea misma de progreso no nos sirve a la izquierda le sirve a los burgueses los, a unos burgueses más revolucionarios más digamos decididos no la, cuando dice burgueses no es despectivamente es el término de una clase social que en cierta época es una clase revolucionaria por lo menos mayoritariamente. ¿no? Y digamos, por supuesto, él está ya en contra de ellos, porque él es marxista y comunista, pero no lo dice así como a veces se dice a esos burgueses, sino aquella clase que hizo la revolución en contra de la clase feudal. Ellos usan este concepto y lo usan muy bien, lo desarrollan muy bien, eso no se puede negar. ¿no? son muchos filósofos hay sistemas complicadísimos sobre eso, pero a la izquierda, a la izquierda anticapitalista no nos sirve en lo más mínimo. no Es un error pensar que hay que radicalizar el concepto de progreso como normalmente se piensa no ustedes lo hacen a medias lo hacen, o muy poquito nada a medias nosotros lo hacemos de verdad no es lo que normalmente piensa la izquierda el progreso o ahora sí si viene ustedes solo lo prometieron o a medias lo realizan nosotros sí vamos a realizarlo lo bien y viene hay que como siempre pasa en las revoluciones o en los cambios políticos y económicos y ideológicos hay que atacar el centro ideológico de la época que quiero superar y es lo que están en la izquierda europea y tal vez mundial, y no hacen eso. Que no detectan que el centro ideológico y también económico de alguna manera del capitalismo y de la burguesía y de sus filósofos es justamente el pobreza. Ese es el centro. De ahí parte todo. Pues si esto no se ataca, Van a ganar siempre ideológicamente, políticamente, militarmente, en las luchas. Eso está convencido, como también un, un burgués nunca va a ganar a la clase feudal si no ataca a los conceptos religiosos. ¿no? Por supuesto, si alguien dice, estoy antifeudal, pero sí acepto que Dios mismo hizo el rey, rey, y ya perdió, obviamente. ¿no? Tiene que atacar eso, tiene que atacar, y no hay ningún Dios. Entonces, pues esto el es rey no es rey por Dios, es rey porque se impuso militarmente porque es un ladrón o ¿no? porque es un criminal, es más violento que los otros o lo que sea, ¿no? como ha sido históricamente, como llegaron al poder a esas gentes, ¿no? Así hay que comentar, y así lo decían los burgueses, los burgueses de los milices, digo, sus grandes pensadoras coloniales, lo eran Robespierre, etcétera, sabían que hacían. La enseñada nunca ha llegado a este nivel, ¿no? Diría Benjamin, nunca ha logrado una radicalidad equiparable a la burguesía, en su cumplimiento con el pensamiento dominante. No, nunca lo como la burguesía sí logró más o menos por lo menos romper la cuestión teológica, la cuestión divina que mete la clase alta en su lugar supuestamente, y con eso han podido justificar y analizar y eh, también digamos impulsar su lucha y convencer a la gente que participe en esta lucha algo parecido a izquierda no ha hecho nunca. Marx lo ha intentado por supuesto pero el problema como dije hace rato marx fue mal interpretado sistemáticamente, ¿no? siempre se vieron sus partes más conservadoras que son justamente sus partes progresistas, ¿no? donde él cree en el progreso, esas partes existen, Marx innegablemente las no son las partes conservadoras, ¿eh? en el conservador es un individuo que copia ingenuamente el modelo dominante del momento esas se repiten hasta el cansancio, no mientras las partes interesantes de él, que es justamente su crítica al progreso, se quiere negar, o por lo menos obviar, o por lo menos minimizar. Por ejemplo, el Capital es una frase maravillosa, donde, y esta nunca se cita, donde Marx dice, si sí hay progreso en Inglaterra, ¿no? volándose de los burgueses que hablan de progreso. Si sí hay progreso en Inglaterra, nada más chequen las eh, estadísticas de pulmonía en niños, cada año más niños mueran de, de pulmonía. ¿A poco no hay progreso, no? Entonces, va y en aumenta, ¿no? Va progresando. Entonces, así es la manera como Mac en sus mejores momentos habla de progreso. Es el progreso es cada año hay más muertos, ¿no? Una enfermedad que se puede curar, que no se cura en esta sociedad, ni menos en niños de obreros, ¿no? O la clase obrera. Entonces, eh, en el capítulo que mencioné sobre el fetichismo, Marx habla también de cómo se desarrolla la conciencia, y a diferencia de los burgueses, para los cuales cada vez somos más conscientes, ¿no? cada generación es más consciente a la anterior, y sobre todo la gran ruptura ¿no? con el feudalismo hacia una explosión de conciencia, según la teoría burguesa, en sus muchas variantes. Entonces, eh, que insisto, todos coinciden en este punto, entonces eh, Max dice, espérense, ¿no? Y si ustedes han leído el capítulo, subcapítulo subcapítulo más bien, sobre el y la mercancía, su secreto, saben eso, él eh, compara ahí tres o cuatro o cinco eh, formas económicas históricamente existentes y cómo es su grado de conciencia económica, y llega a la conclusión que cada vez somos menos conscientes, ¿no? Dice, los llamados primitivos son los que perfectamente saben cómo funciona su economía. ¿No? Y los esclavos todavía también saben con mucha claridad que son esclavizados y entienden más o menos las formas económicas. Ya en las Media es un poco más difícil, ya son formas más finas de explotación, ya es ¿no? ya es una relación de siervo y amo, ya no es tan claro como la esclavitud, pero todavía la gente sabe con bastante claridad que son explotados, subordinados, que es una relación de violencia, etcétera. Pero ya en el capitalismo es más la conciencia económica de esta presencia ya no hay conciencia económica, ya nadie entiende, a veces ni siquiera los especialistas, y mucho de la población entiende qué está pasando, pues Marx diría, hay un una caída en el nivel de conciencia económica. ¿No? De eso dice claramente pero casi ningún marxista dogmático, los marxistas dogmáticos, ninguno ha citado eso, y de los críticos tampoco todos están citando. Entonces Benjamin diría, esto hay que ver que, que Marx ya antes ojo la crítica al concepto de progreso, pero sus mismos lectores no lo vieron. Y mucho menos los otros izquierdistas. ¿no? Lo que dice una izquierda reformista social de alemana, por ejemplo, cuando empieza a alejarse la lectura de Marx, es aún peor su eh, su fe ingenua en el progreso, porque ya no quieren ver esas contradicciones que Marx uno de todos analiza. Entonces, eso sería es como el argumento de Benjamin, que diría para realmente entender qué está pasando, lo primero que hay que hacer es dejar atrás el concepto de progreso. Y claro, ya hablando de los nazis, este día, la izquierda alemana y europea de alguna manera pensaba equivocadamente que los nazis luchan en contra del progreso, y que, que el progreso que para ellos era automático, que es como una, un río ¿no? que avanza solo por su propio peso, eh, va a arrastrar a los nazis, ¿no? porque nadan en contra de la corriente y no van a poder mucho tiempo. Esto fue la idea que tuvo toda la izquierda alemana realmente todas, las socialdemócratas, los comunistas, eh, aunque eran muy diferentes, tuvieron muchas diferencias, en este punto coincidieron totalmente, estaban convencidos y puesto eh, que esto va a pasar y en gran parte, aparte de lo que mencioné en la democracia, también por esto no lucharon. Porque para qué luchar, para qué arriesgar la vida, para qué meterse en pleitos militares, no armados, aunque estábamos preparados, no, para qué hacerlos y de todos más pronto van a quedar por su propio peso. Y eso le pasó tuvieron razón, solo duraron 12 años, no, doce ¿no? Duran dos sexenios los nazis, en ese sentido en términos de años tuvieron razón, duran muy poco los nazis, el pequeño detalle bueno Obviamente no es pequeño, pero el detalle es que mataron en estos años en los campos 5 millones de personas y en la guerra más de 50 millones de personas murieron y además destruyeron Europa y destruyeron todo el herencia en todos sentidos. No realmente cambian Europa, yo temo que para siempre, bueno, ojalá que me equivoque, digamos, por lo menos hasta que realmente haya una interrupción de esta forma social, para siempre, a lo mejor demasiado, pero hasta que no haya una ruptura radical, pero para siempre, por lo menos en el sentido de Europa, ha sido un continente con la presencia judía muy fuerte, muy importante. En todos los sentidos, y están han logrado los nazis. La presencia judía en Europa existe, es mínima, para Francia, un poco más en otros países, pero en Alemania, por ejemplo, es mínima, es casi inexistente, no hay tiempo comparando con como era antes. Entonces, en ese sentido, los nazis lo han logrado, ¿no? han logrado, digamos, cambiar. El planeta, y no solamente matan mucha gente, sino obviamente cambiar la estructura social. El gobierno alemán es tan cínico que hace unos años, cuando se propuso hacer una constitución para la Unión Europea, proponieron ellos, los alemanes, el gobierno, que se escriba en la constitución en el inicio: Europa es, por definición, un continente cristiano. Y dije, no puede ser. ¿no? Todavía lo quieren ahorita afirmar la ley, pues no solamente matan a la gente, sino después todavía dicen, ¿ven? nunca han existido, por eso es un poco la idea, los judíos en el fondo no solamente eh, hoy en día a veces se niega todo eso cada vez más, no solamente no los matamos, es más, nunca han existido, ¿no? Y claro, a veces no existen los que no existe no se pueden matar, tiene, o sea, la lógica, ¿no? La idea es que de alguna manera era como una cosa accidental, algo que apareció quién sabe por qué en Europa, y lo único que lo hacían los nazis era como, y eso es lo que dice Beniam, de alguna manera, los nazis cumplieron el, el, el digamos, el avance nefasto del progreso. Y parte de esto era justamente homogenizar, ¿no? Una de las grandes cosas de la modernidad capitalista y del progreso, como lo conocemos, es homogenizar. ¿No? Y parte de la homogenización es justamente hacer la gente igual. Claro, y de una manera es convencerles, ¿no? Pero si no se dejen convencer, o ¿qué se hace? ¿No? Con ellos, que claro, hoy en día, se debía, como no hay nazis en gobierno, se cogen o se deja que se mueran en el Mediterráneo. Los nazis querían algo un poco más eficiente. Dije, no es suficiente, no es esto, esperar a que poco a poco se mueran. Mejor vamos, digamos, tomar medidas más prácticas, ¿no? Decían los campos de exterminio, pero obviamente la política en ese sentido progresista. ¿no? en el sentido de hacer una sociedad que progresa, porque aquello que la hace complicado, contradictorio, enredada, demasiado compleja, una cosa difícil de organizar, porque cada uno crea otra cosa, descansa otro día, ¿no? como formas de convivencia que hacen difícil la convivencia totalmente homogenizada, ¿no? mejor lo aplastamos, ¿no? y con esto logramos ya una sociedad eh, sana, ¿no? de como usted sabe, Hitler y su gente hablaban mucho del cuerpo, del pueblo alemán, y este cuerpo tenía que ser sano. ¿no? y que por si vieron aquellos grupos que persiguieron, no judíos, gitanos, homosexuales, etcétera ya mencioné, los de los cuales obviamente el grupo más grande, con mucha diferencia, eran los judíos, esos grupos consideraban como una enfermedad, ¿no? Entonces, eh, y el cuerpo sano, digamos, tenía, digamos, coraza de esa enfermedad. Entonces, justamente para funcionar mejor, en ese sentido, insisto, tiene... Eh, hoy por nada, no me malentiende pero no lo digo para defenderlo pero tiene, en ese sentido, algo democrático, si entendemos por lo democracia, en ese sentido, barato, como casi siempre se entiende, como algo que hace que la mayoría se imponga y haga lo que quiera con todo el mundo, ¿no? En ese, hoy día, hay conceptos mucho más complejos, democracia, los sé, y no estoy hablando ahorita de ellos, ¿no? Porque eso es de otro, de otro debate, pero, con la manera barata, como hoy en día, casi siempre se entiende democracia, en ese sentido, si fue un democrático los nazis, ¿no? Entonces, eh, ese es el problema y son progresistas, ¿no? Realizaron progresos, no solamente en su política de exterminio, sino también en su política cultural, ¿no? Por ejemplo, el alemán es un idioma muy, muy, muy diversificado hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo doy el norte alemán de algún pueblo... Yo crecí en Austria y luego en el centro de Alemania y de Frankfurt, es, ahí entiendo más o menos en esas zonas, pero si voy en en norte de los pueblos, no entiendo ni una sola palabra de la gente, no es que entienda poco, no entiendo ni una palabra, así tal cual, sin exagerar, a veces es más fácil hablar inglés con ellos. ¿No? De veras, no parece broma, no sé, pero es la verdad O al revés, a veces fui con mis amigos de Frankfurt a Innsbruck bueno, van a un ranchito, un pueblito en la montaña en la Oster Donde crecí como un niño Y tenía que literalmente traducirles, ¿no? es Realmente no es exageración Me dijeron, nosotros pensamos que sean alemán aquí Lo que hablan de esta gente entonces, eso es algo que los nazis trataron de homogenizar y lo lograron parcialmente antes era peor todavía, pero peor visto desde el punto progresista ¿no? los nazis por lo menos lograron y puesto en parte muchos conservadores austriacos no querían a los nazis, justo por esta parte progresista es algo muy raro ¿no? los que más en Austria detestaban los nazis en los conservadores, uno de ellos era mi abuelo, él era conservador él era, no era alta, que tenía un puesto bastante bueno en el estado alemán, austriaco iba a decir, y y no le gustaban los nazis justamente porque parecían casi casi de izquierda ¿no? digamos en el sentido de, de progreso no de de avanzar de homogenizar, de dejar atrás la forma específica como se habla en Austria o en Innsbruck en este caso en relación a Alemania los nazis lo que hacían en la escuela y en la radio imponer el, lo que se llama el Hochdeutsch ¿no? un alemán que es de una zona específica en Alemania de Hannover que esto es un antes de los nazis ya se declaró el alemán oficial no me acuerdo quién lo decidió Creo que fue antes de Bismarck, pero Bismarck empezó políticamente a imponer mucho eso, pero no logró. De los nazis, los que más lo lograron, estoy de la manera de imponerse este alemán, por lo menos en la escuela y en la radio, y después, bueno, hoy en día en la televisión, es, han sido los nazis. No, no soy invento, pero ellos han logrado parcialmente, por lo menos, que en las escuelas, si ustedes no hablan bien el alemán oficial, no pueden pasar a la escuela. Esto antes no ha sido así, eso lo logran los nazis, los nazis modernizar las escuelas. Antes en Austria se hablaba un alemán totalmente diferente en las escuelas que en Alemania. ¿no? Y en ciertas zonas de Alemania también, los nazis logran homogenizar eso. En ese sentido diría Benjamin, este ejemplo no lo da, pero si coincide con su teoría, eh, los nazis son un movimiento modernizador, un movimiento moderno, modernizador imponen el progreso eh, radicalizan de alguna manera la ideología burguesa no estoy diciendo que es lo mismo, no me malentienden los burguesos de verdad eh, obviamente no harían lo que han hecho los nazis, aunque se aliaron muchos burguesos con ellos, cambiando digamos su propia ideología eh, renunciando o traicionando su propia ideología, filosóficamente hablando hay dos casos muy famosos, uno es muy conocido Heidegger, ¿no? que traicionó digamos de alguna manera los propios ideales como pues, hizo nazi, hizo su filosofía cada vez más racista, antisemita, mientras eh, también lo hizo Cadama, Cadama ¿no? es menos conocido, pero también eh, ya no hablo después de eso, pero escribió como 12 textos sobre él cambiaba la violencia platónica con la cual con los cuales justificó la violencia nazi. Después ya se olvidó de esos textos y si lo menciona ninguna bibliografía, ¿no? Pero si los buscan en bibliotecas se si los pueden encontrar. Entonces hay mucho más, ¿no? Pero hay, son dos representantes de la clase burguesa que traicionan sus propios ideales. ¿no? ¿Por qué? Porque están convencidos que la burguesía es demasiado aguada, ¿no? Eh, Heidegger por ejemplo está convencido de esto que hay como una y también cada mes un poquito menos radical que en el fondo también lo piensa, y los menciona porque son los más inteligentes no lo formulan con más claridad, pero mucha gente piensa igual que ellos, solo menos sofisticadamente. Entonces, la idea sería que la poesía no lleva a cabo el progreso con la radicalidad necesaria. Se quedan como amigas por sus cocinerías de derechos humanos, su cocinería de respeto a minorías. ¿no? Digamos, los burgueses, digamos, de verdad, de la vieja escuela, sí trataron en sus primeras constituciones, tenían ciertas garantías de minorías, sí lo tenían, esto no hay que obviar. Pero esto, digamos, era como en contradicción, en verdad, con su modelo progresista. Había un, un choque ahí. Eh, ¿no? Entonces, eh, eso hacía que su proyecto no se realizaba con la velocidad deseada, por la clase capitalista, por, por ejemplo, o por otros grupos radicales. Entonces, eh, por esto, filósofos como Gallama y Heidegger los critican y dicen tienen que ser más radicales, dejan atrás sus cursilerías de derechos humanos, del humanismo, como me dice Heidegger, todas esas cosas vagas, dejanlas atrás para de, hacer progreso de verdad. ¿no? Entonces, esto pone en conflicto mucho de los burgueses, ¿no? porque se dan cuenta que tienen que dejar atrás su propia rica y por ahí está muy importante Gálama porque les ayuda ¿no? con sus textos pseudo. Bueno, no sé si son cero pero esos textos, supuestamente platónicos, no soy muy especialista en platón, entonces no voy a meter ahí si es o platónico o no, pero él dice que es el platonismo que justifica todo eso. Ah, ya terminó el tiempo, entonces, lo que, eso es justo lo que digo, pero entonces, porque a esto quería llegar, y ya no voy a llegar ahí, te lo voy a mencionar rápidamente, justo el concepto de tiempo que aquí, vino en un papel, bueno, ya voy a terminar porque él llegó, no, pero eso, eso, Sería, en verdad, el concepto central al cual ya no llegué, ¿no? Benjamin diría, para criticar el concepto del progreso, aquí iría un paso todavía más lejos y criticar el concepto del tiempo, como hoy en día está establecido como algo lineal, interrumpido, que no regresa, no dirigido claramente en una, hacia un punto en el futuro... No, este concepto es necesario para que funcione el concepto de progreso, y diría la crítica, en verdad, debería ser no solamente una crítica radical del concepto de progreso, sino una crítica radical del concepto de tiempo, como hoy en día es establecido. Hoy en otros conceptos de tiempo, en otras culturas, en otras, otras épocas, el concepto de hoy en día dominante del tiempo, insisto, como ininterrumpido, dirigido eh, y, y homogéneo, claro, es también muy importante, ¿no? Cada segundo es igual al segundo anterior y posterior, ¿No? Estos tres conceptos, homogeneidad, ininterrumpido, in in no continuidad y dirección clara. Entonces, este concepto de tiempo hay que dejarlo atrás. Solo a dejándolo atrás también podemos dejar atrás el concepto falso de progreso. y Nada más dos o tres frases más así termino, eh, eh, porque me llevo el papel. Entonces, porque Max, por ejemplo, dice... Y esto hace puntos es muy cercano de Marx y Benjamin. Insisto tanto en esa cercanía, porque hay muchos marxistas que odian a Benjamin pensando falsamente que Benjamin se aleja de Marx en estas críticas del progreso. Y claro, es donde mejor lo entiende. Marx dice eh, que el centro de la argumentación y de, de la construcción económica capitalista es el tiempo medido en horas, obviamente, de trabajo. Esto a vez define el valor. No, el valor de cada mercancía es definido por el tiempo de de al de trabajo. No han gastado en ella, ¿no? La cantidad de fuerza de trabajo que se mide exclusivamente para Marx, esta reforma de tomar Smith y Ricardo, en tiempo. Entonces, es clave en Marx la idea que el capitalismo necesita un concepto central que es el tiempo, justamente ese tiempo, el homogéneo, el interrumpido y dirigido. Sin este concepto, el capitalismo no funciona. Su economía sería un desastre. En ese sentido, el punto muy clave entre Marx y Benjamin, aunque Benjamin lo dice más explícitamente que Marx, eso es cierto, pero los dos dirían sin tiempo. Como hoy en día lo percibimos, el capitalismo no funcionaría. Eso dice económicamente hablando Max. Y venía a y con eso sí termina políticamente y filosóficamente. Sin concepto de progreso y sin concepto de tiempo en esos términos, eh, no existiría esta sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer como izquierda es romper radicalmente con esto. Y solo si haríamos esto podríamos realmente resistir. Claro, el nazismo ya está de resistirnos, pero podríamos resistirnos en contra de otros movimientos parecidos. No solo si rompemos radicalmente con la ideología burguesa y hacemos nuestra propia forma, ahora sí, de entender el mundo, entender la historia y entender el tiempo. Pero muchas gracias. Sí.